y luego también vamos a pelar los dientes de ajo. La cebolla la vamos a cortar en trocitos pequeñitos, la vamos a cortar en cuadraditos. Si queréis podéis dorarla un poco en una sartén con aceite, pero como veréis yo no lo hago y no ha hecho falta, está buenísimo el ajo vamos a hacer exactamente igual también lo vamos a trocear en trocitos pequeñitos en nuestra olla de cocción lenta ponemos la coliflor que como veis lo he puesto en ramilletes ni muy grande ni muy pequeño salpimentamos le ponemos pimienta negra si es recién molida muchísimo mejor y un poco de sal le añadimos la cebolla y el ajo que hemos troceado y luego lo que queda es añadirle la leche de coco, nuestra salsa tiki masala, la que más nos guste, y todo esto lo vamos a mezclar muy pero que muy bien, para que la cebolla, el ajo y la coliflor coja todo el sabor. Ya lo único que queda es tapar con la tapadera, ponemos a temperatura alta y tres horas y media después, este es el riquísimo resultado. Esto tiene una pinta estupenda. Ya lo único que queda es servir, espolvoreamos con el cilantro picado y disfrutamos de esta receta súper saludable de coliflor. Te va a encantar.